Juan Legido Juan Díaz Tetuán, protectorado español de Marruecos, 15 de enero de 1922, Bogotá, 26 de mayo de 1989, también conocido como el Gitano Señorón, fue un cantante popular español de mediados del siglo XX, especialmente reconocido en los países de América Latina. Juan Legido, conocido como el Gitano Señorón, nació el 15 de enero de 1922 en Tatuán, capital del Protectorado Español de Marruecos. Hijo de Francisco Legido Pérez, militar natural de Yecla, Murcia, y de Bárbara Díaz Vela, de Egin, Albacete. Luego se mudando a Madrid, al barrio de Lavapiés, del centro de la capital española. Destacó como cantante de temas populares españoles en la orquesta Los Churumbeles de España, con los que mantuvo una carrera prolífica durante años. Popularizaron canciones como No te puedo querer, Doce Cascabeles, La leyenda del beso, Bisbo Antigua, Las bodas de Luis Alonso, El beso, Perigitano Señorón. Juan Lejillo se separó del grupo sin que hubiese tenido la gran te trascendencia que logró en una segunda oportunidad, grabó como solista hacia medio del año de 1951, regresando con ellos para grabar otras muchas canciones, después hacia los años 60 retomaron viejas grabaciones. Falleció en el Hotel Down de Bogotá, Colombia en la madrugada del viernes 26 de mayo de 1989. Un paro cardíaco sobrevino en su habitación después de haber presentado un programa biográfico de 4 horas de televisión. Sus grabaciones pasan de las 500 canciones en los primeros años. Posteriormente graba 10 nuevos discos de los que venden 10 millones de copias entre 1950 y 1965, llegan al récord de vender medio millón de discos sencillos en la primera semana de la Gracias sanidad. por tu visita al canal. Vuelve pronto.